Ya me enteraré de lo de las XX estas, eh, que me, que no sé de qué va, pero no te me entretengas en eso ahora, yo ya no, averiguo. No, no, lo... Estas cosas, estas correcciones del Word son las que yo todavía no, no domino. Te lo, voy a, te lo voy a sumar, porque a nadie, a, les viene bien a todos recordarlo para que alguien lo haga, porque a mí me dan bola en todo, menos en leer en voz alta y en agregar estas <risa> palabras del sistema de la compu. Si vos porés, por ejemplo escucha esto, mira. Yo estoy escribiendo, ¿no? Y pongo, la gente salió del, supuesto que es la primera línea de un cuento, ¿ok? Y vos sí. empezás a redactar, tranquila, ¿no? Porque total te estás tirando la historia, y escribís, como para redactar y tener la, la cuestión, seguís escribiendo, ta, ta, ta, ta, ta. y después vas y acá, donde dice la gente, le pones, por ejemplo, el público salió del teatro o del cine. ¿Me explico? Si yo vos te digo, la gente salió del lugar, en tu imaginación, vos no ves nada. Uh -huh. pero, pero si te digo, el equipo de Waterpolo salió de la pileta, ahí sí que estás viendo a la gente mojada, con su gorrito y todo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, los, yo no miento si digo la gente salió del lugar, porque los, los del equipo de Waterpolo son gente, y la pileta es un lugar, pero no le estoy diciendo al lector lo que tiene lo que tiene que ver en realidad. ¿Me explico? Ok, sí. Si que... Sí, decime. No, digo que en herramientas, como has escrito gente y sale con las 3X, ya tú eso antes lo has puesto previamente en, las, en esas herramientas. Claro, como hice recién con la palabra quizá. Ajá. Exacto, la escribes y ya te sale con las 3X y eso se supone que es un aviso. Es un aviso para decirme, Exacto. Marce, tenés acá la palabra entonces. Bien. ¿Eh? Vale. Entonces, sé ¿qué hago? Y bueno, me acuerdo que suena mejor con la S y listo. Bien, vale, vale. Dicho de paso, mm. yo escribo la palabra entonces, que es una palabra muy aparecedora, y miren lo que me aparece. Y así fue que. Mm. ¿Ves qué interesante? Sí, la verdad que tienes ese Word todo, vamos, sí. <risa> personalizado verdad? total. Vos va sumando. Vos sí. va sumando. Mira esta frase. Suponete que decía, la gente armó tanto lío. ¿eh? Dicho de paso, le cambió gente por manifestantes. Es otra cosa. Las madres de familia armaron tanto lío en el colegio. ¿eh? Es otra cosa. Son gente. Los sí. manifestantes armaron tanto lío. que hubo? Yo estoy escribiendo, escribo, escribo. Que hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. Y entonces leo después... Los manifestantes armaron tanto lío que hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. Y recuerdo que Marcelito Di Marco, el inventor de este método, me dijo que siempre que aparece una paga para, en el 90% de los casos va a venir una explicación innecesaria. Entonces, ¿qué hago? Y leo, ¿y qué me encuentro? Los manifestantes armaron tanto lío que hubo que llamar a la policía. ¿Qué me contás? Perfecto. Todo esto es redundante. Por ejemplo, me tropecé con un mueble. Ah, no conviene decir con una silla, con una mesa, con una cama, con una cómoda, con una mesa ratona... Todos son muebles. Anotate por ahí eh, esta, esta frase, todos anótense esta frase que voy a escribir acá. Conviene, es necesario escribir con palabras que signifiquen Menos cosas. Dicho de paso, cosas está con X. Conviene, es necesario escribir con palabras y significa menos cosas. Si yo, por ejemplo, me planté delante del muchacho... Y le di un abrazo. Fíjate, estas palabras las llamamos palabras naranja, nosotros. Sí, iba, iba a preguntarte justo eso, si es la que llamas naranja. sí. ¿Por qué? Porque se pueden exprimir. Mm. Me planté delante de mi mejor amigo y le di un abrazo. Eh, Marce, pero. Es un muchacho tu mejor amigo, sí, pero es más que eso. Esto significa menos cosas. Muchachos, hay arrolete. ¿Me explico? Sí. Ahorita tendría que ponerle X, ¿no? Pero. Si vos pones acá Kukri, tenés un soldado nepalés, el guerrero alzó su de Kukri. Y si tenés un Bowie, será un soldado norteamericano. Cuchillos uh -huh. hay a, cuchillo y a rolete. Acá estás en Argentina. Sí, ¿Ves? sí claro. Acá estás en Malasia. Bueno, así es la historia. Anoten eso, que quede bien, pero bien, lo, lo más sustancioso de la clase de hoy. Conviene, es necesario escribir con palabras que signifiquen menos cosas. Y también es necesario poner la puntuación donde corresponde. Conviene, es necesario escribir con palabras que signifiquen menos cosas. Porque de esa manera vas a ser más precisa. Esa es la idea. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, miren esto. Estábamos con el tema del episodio, ¿no? Si Carlos Pagán Barceló escribe esto, no miente. No miente. Si yo digo me tropecé con un mueble, no miento. Pero convengamos que no es lo mismo tropezarse con una cama que tropezarse con un banquito la imaginación va por otro lado cuando desplegamos en el picnic nuestro mantel rojo aquel bruto animal qué ser un bruto animal qué sería se nos vino encima qué sería animal un sí, toro? sí exacto un cuñado bien Está claro, ¿no? Es fácil, Marce. Y sí, yo ¿qué, qué quería que te diga. O sea, usando este método, claro que es fácil. Mira cuando yo escribo la palabra grupo lo que me aparece. Enjambre. Linda palabra, ¿eh? Sí. Eh, pero Marce, ¿todos, todos los grupos son enjambre. No, Salame, lo que quiero decir es que ese es un aviso para yo... Después poner, por ejemplo, lugar en el, el grupo de poetas, puedo decir, la playa de Bueno, ves que no es lo mismo, o sea, estamos hablando de un, un enjambre de piqueteros con él. ¿Ves? Y de, una, y de, un, de un grupo de, de gente y de un grupo de gente, pero uno es una pléyade de poetas, por ejemplo, ¿ves? la pléyade. Pero, perdón, si luego quieres escribir la palabra grupo y siempre te la va a cambiar, si tienes la opción de escribir grupo, si es lo que quieres. Claro, si yo, yo agarro, por ejemplo, yo digo me encanta este grupo Maita. de escritura. Bueno, voy para atrás y ¿qué tengo que hacer? Y listo. Si claro, esa bien. es mi opción. Mm -hmm. Por ahí, ojo, por ahí yo no quiero revelar de qué mueble se trata, ¿eh? Ojo. Por ahí es una cuna que yo tendría que haber vendido porque mi, mi esposa abortó. ¡Ojo! ¿eh? Es un peso muy fuerte ese. Y si yo tengo reservado eso, le diré mueble y no cuna. ¿Lo ven? Sí. Esa es la idea. Por eso hablamos de palabras naranjas, porque son palabras exprimibles. Bueno, fantástico. ¿Alguna, ¿Alguna duda más? No, creo que está reclaro, ¿no? La idea ahora es agarrar, como hacen todos los, los nuevos, va sumando las palabras que, que realmente te sirven. Yo, por ejemplo, mira, esta palabra no es muy habitual acaso. Pero en mí, en mi literatura está todo el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Y tengo un avisito para mí. La palabra bastante, qué sé es yo. Uno se va conociendo. Y después, por ejemplo, en, el, en la profesión de uno, yo conozco un abogado que escribió una novela conmigo y, este, y el otro día nos, nos reencontramos por WhatsApp y me decía todo lo que le había servido para su profesión, no solo para la literatura, sino para su profesión de abogado, el hecho de descubrir esto que está a disposición de todos nosotros. Suponete vos sos una psicóloga, y cada vez que tenés que escribir educación diferencial es una rompida de juego. Entonces pones ED y ya aparece educación diferencial. Y vos decís las técnicas de la ED. Y listo. O por ejemplo pones R cuando querés poner Robert o como decimos recién AN por Aníbal. O esto, miren esto. Yo equivoco, mira lo que pasa. Ay, es interesante, ¿ves? Cuando, le, cuando le mando a alguien esta, esta, esta medida, este método sencillo. Conviene poner la acotación en la primera pausa del discurso del personaje, que nota menos en esa caída melódica. Es una regla no escrita, pero que podés verificar en cualquier novela bien editada. Además le indicas de entrada al lector quién está hablando. Acá está cómo agregarlo. Bien, Marito, genial. Haceme un favor, ponelo en la comunidad T6C, porque le va a venir muy bien a todos. ¿eh? En la, en la, el WhatsApp de la comunidad. Esto para los tres o cuatro que me dan bola con este asunto. ¿eh? Porque la verdad, nunca me voy a cansar de, de decirlo. Soy el más incomprendido de todos los coordinadores del mundo. No sé qué hago trabajando con ustedes. No sé qué hacer con ustedes directamente. Pero Yo champions. estoy aplicando esto, aunque ya te comenté que lo hago con, con colores. Tengo unas macros para, para marcar palabras. Claro. Esto es bárbaro. Otra, otra, por ejemplo, le podés agregar una macro, del tema de la de rápida y hermosa, que aparezcan los adjetivos marcados. Entonces ahí ya tenés, eh, le, le das la pasadita, que te marque los adjetivos que tienes y ya hubieras encontrado esa sobrecarga. Con una macro se puede hacer. Sí, yo me hice una de gerundios y, y aduarios en mente que, que aparecen demasiado en mi, en mi escritura. Y bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, hasta acá llegamos contigo. Muchas gracias. No, al contrario, ¿ves? Uno, uno se va conociendo, eh, sabe dónde le aprieta el zapato, ¿ves? Entonces dice: bueno, si mi problema son los gerundios. Mi problema cuando, cuando ya estaba con varios libros encima y todo, ¿eh? ojo, la sobreadjetivación era fatal en mí. Pero viste, después empezás a buscar los adjetivos, si, si funciona o no funciona, este adjetivo funciona, porque no es lo mismo una introducción que una larga introducción. Estos son métodos, Gloria, qué bonita eres, dicho de paso. ¿eh? Gracias. Eh, eh, estos son métodos de diagnóstico ¿eh? o sea, la, la cura viene después pero uno diagnostica, dice oh, apareció la palabra gente o oh, apareció el lugar y ahí trabajas. pero bueno. tienes en, en, el, en, tu, en tus canales de youtube, ¿hay algún eh, vídeo en el que expliques los pasos para mm, hacer todo este proceso en el, en el Word, ¿no? no, no, pero lo voy a claro. hacer lo voy a hacer porque la gente lo, lo necesita. Nunca sí, lo hice, pero voy a hacer. El que sí te lo mandó ahí es Mario Segarra. Sí, sí. Bueno, sí. después lo supongo que ya lo debe haber puesto en la, en la, en la comunidad TCIC. Uh -huh. Con eso ya no tenés ningún problema, te puedo asegurar que es. Aparte es muy divertido, ¿viste? Porque da la impresión de que la máquina está escribiendo por vos. Vos ahí podés inventar tranquila. Porque inventás, inventás y después corregís. Esa idea. Bueno. Está claro que esto es cuestión de sentarse, no hay otro. No, no. Eso... Aparte sí. es valiosísimo que te permite identificar a vos cuáles son las palabras de las que vos abusás, es excelente. Sí. Eso es una ah, bueno. Claro, es que en un relato corto puedes acceder rápido a eso, pero en una novela es imposible. Claro. Como decías, perdón, Gloria, no... no, no te... Que en un relato corto te puedes dar cuenta, ¿no? Eh, de, de que has repetido esto o lo otro, pero en una novela es, es que... O tienes algo así que te ayude, o es imposible acordarte de que has puesto esto o no has puesto lo otro. Yo te digo... O has repetido, sí. García Márquez, que fue uno de los primeros que empezaron a usar la computadora para escribir, cuando empezó a usar la computadora, porque no es una máquina de escribir de lujo, ¿eh? Ojo, es una computadora. Él dijo, la verdad que no sabía... ¡Qué mal que escribía yo! Ya, pero pues, tengo, yo tengo amigos escritores que siguen escribiendo con libreta y, y lápiz. Bueno, eso depende. Si le viene bien, bárbaro. ¿Por qué no? Y a, para eso está complicado saber dónde has metido la pata 50 páginas atrás no. en, en, en repetir un adjetivo. Yo empecé así, escribiendo a, con manuscrito y después pasaba a máquina. Calcula que yo empecé con... Cuando yo empecé a escribir, no existía la máquina eléctrica. Yo escribía con máquina mecánica una Remington de los años 30. Pero bueno, ahí está la clave. Este, así que el, el, todo esto sirve, si a, uno, si a uno le sirve, escribir, digamos, con, con libreta, autógrafo y pasarlo después. Yo empecé mi carrera así. Así, así fue mis primeros libros, escrito en un cuadernito Después pasado a máquina y de ahí a la imprenta. Ajá. A los primeros sí. textos. Después ya como mi primer libro en el 83 ya había programas de escritura, viste. Pero... Sí, hay que aprovechar las tecnologías, hay que aprovechar. No, seguro, nosotros todo okay. el tiempo. Yo, la, la novela que yo escribí en nueve meses, Marito la leyó eh, y sabe de lo que hablo porque este, tiene una búsqueda de internet alucinante, alucinante, ¿Sí? novelón, gracias Mario. No, eh, 90, digamos, nueve meses, pero yendo para el Google todo el tiempo, buscando, investigando, pim, pam, pum, sacando material de aquí a allá. Est esta novela no se hubiera podido escribir en menos de cinco años, ¿eh? sin computador bueno. y sin internet. ¿Dónde la, dónde la encuentro? ¿Dónde la, la puedo...? Mira, todavía el, esa la, la tengo en concurso, pero este, aunque aunque aunque no gane o lo que sea, no me la quieran publicar, igual la voy a sacar con fotocopia en todo caso. Así que ya ya la mm. vas a sacar. Genial. También puedo hacer que hagan un le mando el manuscrito, el PDF, que hagan un depósito. en el, mm -hmm. el, el pollo, que eso me, a mí me parece totalmente viable. La novela realmente. Por lo que dice Mario y la gente, vale la pena. Hoy estoy hablando de ella, así que no quiero hablar más. Pero así es la historia. Y vos fijate lo que lo que decíamos hoy, acá está Francis, en el taller de, Francis fue el taller de la mañana también, el tema que decíamos de los métodos que le sirven a cada cual, ¿viste? Es, es cuestión de conocerse, pero para eso hay que escribir. Y ahí sí uno se va conociendo.